Muy buenas noches con todos, en esta ocasión te voy a presentar estrategias para ganar seguidores en Facebook y bueno vamos a empezar, paso número uno, tienes que ser consciente con tu página, con tu perfil principal que tu perfil no tenga ningún tipo de bloqueos, restricciones y que tu Facebook sea antiguo que por lo menos tenga dos años de antigüedad esto es un requisito fundamental para que tus páginas o fanpage o grupos de Facebook empiecen a despegar con toda la publicidad en modo orgánico. Lo que te voy a explicar a continuación, toda la publicidad que vas a trabajar, esto es con la finalidad para que puedas emprender en el mundo digital con la venta de los productos de Hotmart. Todo esto es en modo orgánico en la cual tú no tienes que invertir absolutamente nada paso número 1 para poder trabajar con la página debes enfocarte un nicho de mercado debes enfocarte un nombre el cual vas a dar a tu página te voy a explicar con las páginas que yo trabajo por ejemplo yo tengo mi página personal, mi fanpage con mi nombre personal, como Edison Vegalita tengo 31 mil seguidores, todo eso las he ganado solo en modo orgánico, sin invertir un solo centavo. ¿Qué es lo que yo comparto aquí en mi página y por qué te menciono del nombre o el nicho de mercado al que tú te vas a dedicar? En mi página yo me dedico a compartir publicaciones enfocado en el mundo de los negocios, estrategias de inversiones, cómo lograr crear empresas y todo lo que tenga que ver en el mundo financiero. Eso es lo que yo comparto aquí en mi fanpage personal. Bueno el segundo paso que tienes que realizar es crear tu fanpage una vez que tú hayas revisado tu perfil principal y que no tenga ningún tipo de bloqueo vas a proceder a crear tu fanpage en este caso yo ya tengo otro video en donde explico cómo crear páginas de fanpage y grupos de facebook los puedes revisar te voy a dejar por aquí el enlace y a continuación vamos a ingresar a mi fanpage y te voy ayudar con unos pasos muy fundamentales para que tu página tenga mayor alcance. Ingresamos a configuración, nos vamos a privacidad. Aquí tienes varias opciones. En la opción que dice tu actividad, ¿quién puede ver tus futuras publicaciones? Aquí en editar, acá abajo donde está mi mouse, ahí ves, obviamente tiene otras opciones, pero mi configuración está como público. ¿Y por qué esta opción? Esta opción es es para que todo lo que tú publiques en tu fanpage tenga mayor alcance y pueda ver todas las personas que estén interesados en lo que tú compartes. Y vamos a continuar. ¿Quién puede ver? las personas, páginas, listas que sigues. En este caso puse solo yo porque no quiero que nadie más vea quiénes son mis seguidores. Bueno, tú lo puedes poner público, eso no, no es problema alguno. La otra opción, ¿quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlace a tu página? Sí. Página similar recomendada, activo. Permitir que las personas envíen mensajes a tu página, activado. Esto es lo que tú debes tomar en cuenta muy especial esta parte donde dice tu actividad esto le debes dejar como público porque esto te ayuda a atraer a un buen número de seguidores que están interesados en tu nicho de mercado una vez realizada esta configuración te voy a explicar lo siguiente la gente está acostumbrada a estar en sus teléfonos haciéndole scroll down ¿Qué es el scroll down es subir subir subir y subir todo lo que aparece en la página eso es lo que acabamos de hacer en la configuración al ponerle público cuando la persona está haciendo scroll down sin importar que sea un seguidor tuyo de pronto aparece una publicación el algoritmo de facebook le está sugiriendo a esa persona porque esa persona sigue contenido similar al que tú estás compartiendo Entonces, al momento que aparece tu publicación esa persona se va a detener si es algo de su interés le va a hacer clic en tu publicidad le va a dar me gusta o tal vez va a comentar o tal vez va a compartir y eso te da mayor alcance incluso ahora el siguiente paso que tú debes hacer es agregar el botón de llamado a la acción a qué me refiero con eso me refiero a esto que ves aquí mi fanpage está enlazado con mi whatsapp personal esto es el whatsapp business y tiene aquí también la opción de enviarme mensaje a mi page. esto es muy fundamental para las personas que se dedican a vender productos digitales de hotmart, al momento que tu prospecto esté interesado en lo que tú estás ofreciendo la persona va a venir acá a donde dice whatsapp, simplemente le da un clic aquí y automáticamente le lleva a tu whatsapp y él te va a escribir preguntando por más información sobre el producto que tú estás vendiendo, esto es muy fundamental, una vez revisado esta parte nos vamos a lo siguiente, vamos a buscar grupos de Facebook que sean del nicho que tú estás enfocado por ejemplo mi fanpage está enfocado en el mundo del dinero, en el mundo de las inversiones, en la educación financiera ese es el nicho al que está dedicada mi fanpage, vamos a buscar páginas similares, esto lo voy a hacer por darte un ejemplo y aquí vamos a seleccionar la opción que dice grupos y a continuación en este listado vamos a buscar los grupos que tienen el mayor número de miembros esto es muy importante porque al momento que tú vas a hacer el siguiente paso te ayuda muchísimo que sean grupos muy grandes, por ejemplo aquí hay 498 miembros, no me sirve, este tiene 614 mil miembros, de pronto esto podría servirme, pero vamos a seguir buscando más, tenemos que buscar grupos súper súper grandes para que nos ayude a tener mayor alcance con las publicaciones con nosotros, vamos a compartir, en este caso lo tomaría como... Este grupo que dice Club de Millonarios que tiene 614 mil miembros. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí en unirte. Al momento que le das en unirte y ojo yo estoy haciendo esto directamente conectado desde mi fanpage no estoy conectado de mi perfil principal estoy en este momento en mi fanpage son dos cosas que deben tomar muy en cuenta ingresar a unirse a los grupos desde la fanpage o unirse a los grupos desde el perfil personal yo recomiendo que lo hagan de las dos formas unirse a los grupos desde la fanpage o unirse a los grupos desde el perfil personal de acuerdo al nicho que estén interesados pero es fundamental y primero. ...principal que se una a los grupos directamente desde la fanpage porque hay grupos que no permite ingresar las páginas de fanpage hay grupos que únicamente permiten ingresar solo perfiles de facebook es por eso que te recomiendo que revises si te permite ingresar como fanpage te unes al grupo si no te permite si te interesa el grupo te vas a tu perfil principal y desde ese perfil principal buscas el grupo de tu interés y te unes vamos a buscar publicidad en las diferentes páginas o grupos publicidad que se haya viralizado vamos a la opción grupos vamos a buscar acá en mentalidad millonario Aquí hay publicaciones de 700 miren la diferencia esta por ejemplo tiene 99 esta no me sirve tiene que ser contenido netamente viralizado para copiar, pegar en mi página o en mi grupo para atraer más seguidores y Facebook me ayuda también con el alcance supongamos que esta es la publicación que yo deseo copiar y pegar, supongamos que esta es la publicación que está viralizado, lo que ustedes tienen que hacer es seguir buscando, buscando, buscando, publicidad viralizado, entonces qué van a hacer ustedes, van a copiar la publicidad, por ejemplo, copiar imagen, o en todo caso, le dan guardar imagen, guardan por acá, pueden ponerle como opción número 3, guardar, de cualquier forma funciona, a continuación, vamos al, a la fanpage, yo estoy en mi fanpage, y ahí puedo hacerle control V. Pegar. Ahí está lo que acabo de copiar. O si tú no quieres hacer eso, puedes hacer de otra forma. Aquí donde dice foto, video. Ahí está. Esa es la imagen que yo descargué y le das a publicar. En este caso yo no le voy a dar publicar. Bueno, a continuación les voy a explicar lo que es buscar de todo lo que han publicado en el día la publicidad que más alcance tuvo por ejemplo, esta es mi última publicación hace una hora tiene 18 likes y 8 comparticiones vamos a seguir buscando, este tiene 39 likes 3 comparticiones, sigamos buscando este tiene 59 y 11 comparticiones sigamos buscando por ejemplo esta publicación es la que tuvo mayor alcance ¿Y cómo es que yo mido toda esta publicación? Yo hago una publicación en el transcurso de una hora. No lo hago en menos tiempo porque de pronto Facebook me puede considerar como spam. Cuando nos pone sanciones, Facebook nos quita todo el alcance. Y más aún si es que tu Facebook lo quieres monetizar, Facebook te quita la monetización. En este caso yo no monetizo Facebook, yo lo no utilizo solamente para vender productos digitales de Hotmart, por la misma razón entonces yo hago publicaciones después de 60 minutos, una hora, al día hago 10 a 12 comparticiones en mi fanpage, y qué es lo que yo hago con esto, con la publicidad que más alcance tuvo, la publicidad que más interacciones tuvo, esa es la que yo voy a compartir en los grupos que yo me uní en los grupos que me aceptaron en este caso estoy compartiendo desde mi fanpage yo estoy conectado en mi fanpage ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación le damos acá a compartir compartir en grupo eso ojo deben tener mucho cuidado compartir en un grupo le dan clic ahí y ahí se abre todos los grupos a los que estamos suscritos o somos miembros de cada grupo yo elijo cualquiera de estos grupos, por ejemplo aquí en frases de la vida misma y le doy publicar y ya está compartido en el grupo, pero en este caso yo no voy a compartir, solamente les estoy dando el ejemplo y así sucesivamente lo van a hacer dependiendo el tiempo de antigüedad que sea su perfil principal si es menos de dos años no pueden compartir más de tres veces en un tiempo estimado de cinco horas porque si lo haces constantemente te puede poner bloqueos te pueden ver como spam no te sirve de nada compartir mucho contenido en los diferentes grupos eso en el caso de que tu perfil principal no sea tan antiguo pero si tu perfil principal ya es un perfil que tiene más de 5 años, es un perfil con el que tú vas a volar, te permite ir, como yo siempre digo, te permite ir a mil por hora, si tu perfil tiene más de 5 años de antigüedad, si tiene ese tiempo de antigüedad, tú puedes compartir en 5 grupos, y lo puedes hacer constantemente, lo puedes volver a compartir después de 3, 4 o 5 horas en otros 5 grupos. Y así vas ganando más eh, público, más seguidores a tu fanpage. La ventaja que tiene estas interacciones, por ejemplo, es que ahora Facebook permite hacer invitaciones. Y cómo van a hacer esas invitaciones, simplemente le das clic sobre. La manito o el corazón. Y aquí te sale invitar. Mira, yo ya he invitado. Y todo por eso me sale invitado. Pero aquí hay uno que recién le ha dado un like. Y me sale invitar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente a mí me salió todo este listado para invitar. Yo ya les he invitado. En este caso solamente tengo uno. Entonces le doy invitar. Y listo. Y tú tienes que... Hacer eso, invitar a todos los que te aparecen y contar exactamente 999 invitaciones y ahí paras porque si excedes de eso, Facebook de pronto te puede declarar como spam y te pone un bloqueo. No es bueno tener bloqueos en Facebook. Ahora nos vamos a los grupos. Te voy a explicar algo súper interesante también de los grupos. Mira aquí tengo 3500 seguidores, es un grupo nuevo bueno quiero explicarte aquí con mi grupo tengo aquí comparticiones hechas desde mi perfil principal pero quiero explicarte algo que funciona muy muy bien haciendo comparticiones desde la fanpage por ejemplo aquí esto está compartido desde mi fanpage ¿Qué es lo que tiene aquí? tiene 5 likes y, y me encanta ¿Qué voy a hacer con eso? Lo que yo voy a hacer a continuación con eso es Le doy clic sobre el like o oh, los me encanta Y aquí te sale la misma opción que te expliqué en la fanpage Te sale invitar En este caso yo ya he invitado Entonces ya no me sale esa opción Te sale invitar Pero esta opción funciona únicamente cuando tú compartes contenido Desde tu fanpage no funciona esta opción si tú compartes desde tu perfil personal, ahí no te funciona esta opción. Tiene que ser compartido desde tu fanpage en los grupos y ahí te funciona esta opción. Y la otra opción que me ha funcionado muy bien para la publicidad que he manejado con los productos de Hotmart, es lo que te voy a enseñar a continuación. Esto es lo que te quiero explicar a continuación. Mira aquí dice arroba todos. Esto te funciona cuando tú haces una publicación en un grupo. Aquí está lo que yo te estoy explicando. Yo vendo productos digitales de Hotmart y lo hago en modo orgánico. Eso quiere decir que toda la publicidad que yo manejo es completamente gratis sin hacer un solo centavo de inversión. Aquí está la publicidad de Hotmart. ¿En qué me ayuda esto que está aquí? Mira, cuando le toco se pone una rayita. Esto me ayuda, por ejemplo, es como etiquetar a todos los miembros seguidores de este grupo. En este grupo están 3,500 seguidores. Y cuando yo pongo arroba todos, arroba todos sin espacio, es todo unido. Arroba todos y todos los miembros que siguen o pertenecen al grupo, se enteran de lo que acabo de publicar, le dará like, comentará, compartirá o lo que guste, este método también funciona súper súper bien para atraer la atención de las personas que están suscritos, seguidores o miembros del grupo, todo esto les llama a todo puede ser un millón de, de miembros en el grupo a todo ese millón les llega esta notificación y también te, le pueden dar like o, o me encanta a, a la publicación, depende si lo hiciste desde tu fanpage o lo hiciste desde tu perfil personal. Como ya te comenté, si lo haces desde tu fanpage, todos esta, estos likes y corazones te sirven para darle clic y enviarles invitaciones para que te sigan en tu fanpage. Listo mis queridos amigos, y como punto final quiero darte una recomendación por favor no interactúen no respondan no se pongan a discutir con personas que hacen comentarios ofensivos, siempre van a encontrar personas que tienen un mal día, no lo sé pero siempre tienen una mala vibra a mí me pasa constantemente en mi fanpage, en mis grupos personas que dejan comentarios ofensivos yo lo que hago es eliminar y depende el nivel de, de mensaje, en algunos casos tales bloqueo, y no les permito ya el acceso, porque son comentarios fuera de contexto, y evitar eso, porque si tú te pones a discutir, Facebook te puede poner una sanción, te puede poner un bloqueo, y eso no es bueno para ti, así que amigos, no lo olviden, espero que te haya servido este tutorial, y no olvides suscribirte en mi canal, y si puedes, compártelo con más personas, chao.